León. Como veis estamos en el edificio de Harino Panadera en el barrio de Irala y bueno sabéis que este año es un año muy importante para los vecinos y para las vecinas de, de Irala puesto que se celebra el, el centenario y, y hoy contamos con personas que participan en, de manera continuada en, en, en, la, celebración, en la organización de, de esta celebración tan importante. Eh, y ahora mismo os paso a, a presentaros, que tenemos por una parte a Emara Jesús Lanciano, a Nuria Regueiro y, y también a Luis Mariano Junquera. Los tres, como he dicho, participan en, la, en, en las comisiones de, de organización y bueno, pues así nos van a dar información de primera mano para conocer qué es lo que se está tejiendo en, en torno a esta importante iniciativa. Y si os parece, pasamos ya a, a comentar un poquito las preguntas eh, y vamos a, a comenzar con María Jesús, que si, eh, quizá nos puedas explicar por qué se decide celebrar este año este hito tan importante, ¿de dónde surge, ¿Dónde esta, surge esta idea? Está. bien Digamos que el barrio de Irala, eh, efectivamente, este año a finales cumplirá 100 años, no de su inicio, sino de, de la finalización, o casi, de la construcción de las viviendas higienistas que se hicieron en el barrio. Eh, ya hace 30 años, la Asociación de Vecinos hizo una exposición amplia de fotos antiguas y demás para intentar también recuperar lo que era la vida que había en esta zona, que a pesar de que está al lado de Zabalburi y mucha gente no la conoce, fue una zona que tenía mucho prestigio en Bilbao, ...puesto que entonces había casas muy viejas, casas que no tenían casi ventilación... ...sin embargo aquí lo que se construyó fue la edificación higienista... ...que permitía que las casas estuviesen todas a la luz del día... ...y que se evitasen muchas enfermedades que había en la época. La Asociación de Vecinos piensa que el barrio ha seguido varias evoluciones... ...una ha sido su propia construcción y otra ha sido ya los años después de la guerra la expansión con la industrialización de, de Bilbao y de España en general y lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Entonces era un hito y era importantísimo que se supiese, que se recogiese y que hubiese algo que cualquier persona en cualquier sitio hoy en día con los medios de información recogiese lo que ha sido un barrio con Mirala, y esa ha sido nuestra, nuestra meta. Así uh -huh. que arricasco. Por otra parte, Nuria, si nos puedes comentar un poco, claro, supongo que está la tarea de organizar un evento tan, tan complejo, ¿no? pues será, lo dicho, será complicado. Entonces, eh, ¿cómo estáis llevando a cabo esta organización? Supongo que tendréis diferentes grupos de trabajo, si nos puedes comentar. Sí, en un primer momento tuvimos varias reuniones, la gente que a partir del llamamiento de la Asociación de Vecinos nos habíamos animado a participar en, el, en la celebración del centenario y eh, nos costó un poco ponernos de acuerdo o ver ¿no? hacia dónde queríamos caminar, ver la idea del proyecto, pero a partir de, del momento en el que ya nos dimos cuenta de por dónde queríamos caminar, hacia dónde queríamos ir, eh, nos organizamos ya en diferentes comisiones de trabajo. Entonces, hay una comisión de trabajo que tiene mucho peso, que es la de documentación, que se dedica a recoger toda la información posible de toda la historia del barrio. Hay otra comisión de trabajo, que es la de comunicación, que es la que va a, poner en, eh, va a encargarse de la comunicación con el exterior y de las redes sociales, los medios de comunicación, eh, las diferentes entidades con las que tenemos que relacionarnos, etcétera, etcétera. Y luego hay otra comisión de programación, que es la que va a diseñar toda la estructura de todo, de todo la programación del centenario y todas estas eh, es, estas tres comisiones están coordinadas en, entre sí ¿no? con una digamos comisión de coordinación de todas ellas. Uh -huh. Eh, entiendo que cualquier persona en el barrio eh, podría tomar parte en estos grupos y que estaréis deseosas y deseosos de que... De que podría, sí sea. debería, estaríamos encantados. En realidad eh, formamos parte de estas comisiones, eh, gente del barrio que nos hemos animado a, pues, a llegar hasta donde podamos llegar. Uh -huh. Y estamos encantados, cada día hay alguien más que aparece en las comisiones para trabajar, eh, lo cual aplaudimos porque nos sentimos como muy arropados y, y muy a gusto ¿no? En, con, esta, o sea, con este voluntariado que hay. Y la idea es que a lo largo de todo este camino todavía se sume bastante más gente. Uh -huh. Además de esto hay que decir que nuestra idea es no hacer un centenario para el barrio, sino que sea el centenario, eh, sea el barrio, quien celebra el centenario, ¿no? el propio barrio. Por lo tanto, no solo los que somos motores de la iniciativa estamos ahí, sino que nuestra idea es que el barrio participe en muchas de las actividades o en todas las actividades que, que vamos a ir proponiendo, ¿no? desarrollando. Sí. De acuerdo. Luis eh... Mariano, tu turno. <risa> <risa> Me imagino que bueno, pues, 100 años de, de vida en un barrio, no 100 años de desarrollo... Barrial dan para, para un montón de, de datos, de documentación. Ya os habéis introducido en esta tarea de recabar toda esta eh, documentación. Eh, ¿Podrías aportar alguna joyita que os hayáis encontrado? O... Vamos a ver, la labor de documentación está siendo muy trabajosa, muy minuciosa, a través de hemerotecas, a través de libros, que los hay dos del barrio muy buenos, ambos. Eh, a través de fotografías, a través de la propia gente del barrio que de repente les picas con el venenito y de repente, ah, pues yo tengo unas fotos, pues yo tengo unas pinturas, pues yo tengo una anécdota que contar. Todo eso está produciendo un montón de documentación. Muy interesante porque de alguna forma estamos recuperando toda una vida de un barrio muy peculiar, muy peculiar, con mucha personalidad, en la que eh, han sucedido cosas que no debiéramos de olvidar, es más, es súper gracioso y es muy entrañable el recordar esas cositas que nos pasaban y está siendo una labor que evidentemente estamos colgando en la nube de manera que los medios digitales luego podamos seleccionar y acudir a todo aquello que nos interese. Y ¿Podrías destacar? ¿Alguna cosita así curiosa o que os hayáis encontrado o que te parezca a ti que sea importante? ¿A grandes rasgos y en plan de anécdota? sí Pues sí, vamos a ver. <risa> un, señor, un señor que ya viene lanzado en el tema del de pan de la calle San Francisco, la calle Hernani, y monta aquí una sociedad al estilo industrialización de la época y en un terreno particular, inmenso, sí. en medio del monte. Tanto es así que eh, esto no adquiere personalidad en el ayuntamiento de Bilbao. Desde 1916, fundación oficial, hasta 1940, no es Bilbao. Que ya hay anécdotas de... Le pedías a uno en la estación de, del norte de Abando eh, en un taxi, llévame a ir a la, eh, Que es que eso no es Bilbao. <risa> anécdotas de esas. Eh, el, el encontrar cómo eh, estaban prohibidas las tabernas, al principio, ¿eh? aquí Tabernas no, esto es un sitio con personalidad, con encanto, y aquí Tabernas no. Y bueno, pues eh, la gente convivía de una manera muy peculiar, en las entrevistas que hacemos a la gente, eh, hablan de, del tono, el, era, era una gran familia, sí, sí. en unas casas además que podían estar orgullosos de ellas, porque desde el movimiento higienista, eh, estas casas precisamente tenían aire limpio, Baños, jardín, tenían cosas que no tenían otras casas y, claro, la gente de Irala estaba muy orgullosa de su barrio. Hasta llegaron a componer un himno, o sea, no te lo pierdas. O sea, bien. Sí. De Mariano, todo, de todo una vil baña. Mariano, nada. te corto un poco porque lo que te estaba preguntando aquí, eh, Fonso, era que, aparte de esas informaciones que ha dicho que son bonitas, que les contases esas dos cosas que tenemos ahí en la, en la manga, que es el himno y las monedas. Cuéntales eso un poco. Bueno. Lo del, lo del himno, tengo la letra por ahí, estamos intentando que se recupere porque es una vilvainada en toda la regla. Y lo de las monedas, pues que tenemos hasta eh, en un momento, de, bueno, justo en el 36, a comienzos del 36, antes del 18 de julio en memoria, pues eh, había ciertos problemas de, de aprovisionamiento y desde aquí se sacó moneda propia para que la gente lo pudiese pan, canjear por pan. ¿Y disponéis de algún...? Sí, existen, existen esas fotos. Existen uh -huh. las fotos. Barra de medio kilo, barra de kilo. Sí, sí, sí, uh -huh. sí. Eh, bueno, pues ya cuando acabéis, finalicéis ya la tarea, veremos todo lo que, lo que vayáis encontrando para durante pasarlo, estos meses. Para pasarlo muy bien. <ríe> eh, Nuria, otra para ti. Eh, igual ya pasamos a cuestiones más visibles de la celebración del centenario que es realmente bueno pues la, la programación de actividades que ya estaréis seguramente diseñando y si quizás si, si pudieras explicarnos eh, cuándo comenzaréis ya con las eh, cuándo podremos comenzar a, a disfrutar de estas actividades y más o menos hasta cuándo tenéis pensado llevar a cabo eh, esta celebración mm. Queremos aprovechar que ahora en el mes de junio son las fiestas del barrio para hacer una pequeña introducción, un, un pequeño avance, donde habrá una velada poética en esas fiestas y, y luego, sobre todo, vamos a empezar ya a meternos en lo que es en sí la programación aproximadamente a finales de septiembre. Después, en la segunda quincena de septiembre, en adelante, haremos eh, en, en ese momento... Mmm, lo más probable es que sean actividades tipo charlas, mesas eh, redondas, eh, debates, para llegar al 5 o 6 de noviembre, que ahí digamos es el, la, fecha. El, la fecha, la fecha de, de la celebración del centenario, donde esto lo dejamos con las sorpresas que vayan a venir. Y a, y a partir de ahí, pues iremos generando más actividades que queremos que sean bastante potentes. Y, y las actividades eran de todo tipo, van a ser culturales, de ocio, deportivas, artísticas, eh, para niños, para mayores, para personas más mayores, uh -huh. para, eh, no sé, todo tipo de, de, de personas, de gustos, y, y la verdad es que no nos hemos puesto fecha final, probablemente sea hacia el verano del 17, pero en principio la idea es hasta donde tengamos energía, hasta donde Oye, tengamos yo. esto, <risas> y dinero, y, entonces, bueno, pues arrancarían fundamentalmente en el otoño, eh, además del inicio este, aprovechando las fiestas del barrio, y aproximadamente hasta verano del 17. Vale, ya nos iréis contando. Poco según a poco. Transcurran los meses. Eh, sí. Muy bien. María Jesús, si nos, hablando, eh, continuando con el tema de las actividades, eh, si podrías explicarnos cuál es el papel que juegan los colectivos, las asociaciones, servicios que hay en el barrio en todas estas actividades. Si, si son personas que participan activamente, organizándolas o... Sí, digamos que dentro de la comisión hay, hay un poco de todo, es decir, como se si ha hecho una comisión abierta y el que quiera puede entrar en ella, como ha dicho Nuria, van entrando las personas que quieren, hay personas que vienen en, en plan propio, digamos, yo soy pintor y vengo a aportaros este tema y, tal, y hay personas que vienen representando ya a entidades y sociedades que existen en el barrio, la asociación de vecinos las escuelas, el gastegune los, los hayas de los jóvenes o sea, hay personas, si somos 40 o 50 personas en la comisión en realidad eh, hay 40 o 50 trabajando en la comisión pero hay 200 que apoyan el tema porque ella misma la persona que está es la transmisora y la correa de los demás ¿no? Entonces es, hay bastante gente, ahora siempre está abierto a que venga otra cara, otro que nos da una idea, y por este lado que os habéis olvidado, mira, no, no sé si viene a cuento, pero el otro día, que claro, yo lo radio todos los días, yo he vuelto loco a mí de Bilbao ya, lo radio todos los días, centenario lo que se puede radiar, y me decían, y dice, en todas las programaciones que habéis puesto tal, no habéis puesto nada de comida, hijo en Bilbao, algo gastronómico, no habéis puesto nada, y me lo han soltado, <risa> y sea, digo, pues cosas, o sea, he dicho, pues, oye, si tienes alguna idea, acércate y, y, y, y ya veremos si lo podemos encajar o no, pero bueno, todo lo que recibamos, bienvenido, cuánto nos puede costar ahora que plantárselo, cómo lo subvencionamos y cómo tenemos posibilidad de llevarlo a cabo también, pero por favor, los que lo oigan, recibimos a todo el mundo. Además, estamos deseando que nos traigan ideas, es, es lo más importante. Igual querías decir, Mariano, no, de, de alguna Cuando forma, hay todo lo de comida, Sí, no. eh, eh, aquí hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que rotan alrededor del estómago, eso, eso. sobre todo aquí. No, bueno, el, el asunto es, es eh, en sí, el, el objetivo es expandir la imagen. En vez de seguirnos encerrando, es el expandirnos, recordando nuestras historias, sonriendo cuando las abigamos o cuando las contemos, y el disfrutar. No Hace mucho yo he disfrutado pues, de gente inglesa que aparecen por el barrio, les explicas el Notting Hill eh, que van a ver y... Y de repente se les abren los ojos y, es, y se van encantados de ver algo que ellos en su ciudad lo tienen. Porque es un reflejo de lo que había en Inglaterra en un momento determinado. Y todo esto, el objetivo es expandirlo para que la gente lo vea y lo disfrute. Y lo valore también, ¿no? Claro, claro. Si, si, nos, si lo dejamos morir, eh, pierde valor. Si le damos eh, el valor que tiene para cada cual, las cosas que se le pueden contar o que le puedan interesar, adquiere un valor impresionante y encima te hace pasar un buen rato. Pues se trata de eso. Muy bien, pues vamos ya finalizando, si os parece. Solamente nos queda, si queréis aprovechar eh, un ratito para, para hacer un llamamiento a, a la gente, ya habéis comentado, ¿eh? pero a vecinos y vecinas, incluso a gente que no sea de, del barrio. Eh, Mariano, si ¿sí querrías comentar alguna sí, cosa. Sí, bueno, eh, vamos a ver el programa tal y como lo llevamos, tendrá toda una serie de actos que intentarán eh, esparcir, difundir, hacer conocer en distintas capas al resto de Bilbao y a gente que venga de otros sitios, el saber que hay aquí otro sitio con un interés especial y que puedan venir y visitarlo y disfrutar del ambiente del barrio, es muy importante, disfrutar del ambiente del barrio y darse una vueltita y oír su historia y eso lo iremos haciendo en esos eventos que ya se van organizando de manera que la gente lo pueda escuchar, esos eventos serán para difundir y para motivar, eso trae la gente. Sí, digamos que la, la idea, la frase clave que solemos decir es poner a Irala en Bilbao, o sea que Irala sea Bilbao. ¿Eh? normalmente estamos acostumbrados a no desablar el grupo arriba ni nada, no, pues vamos a lograr que de una vez por todos Irala también sea Bilbao. ¿Eh? Pero de todas formas lo que has preguntado al final, cualquiera que quiera, cualquiera que tenga una idea, cualquiera que, que, que se sienta con ganas de hacer algo, bienvenido, que ya veremos a ver cómo lo claro. hacemos, pero que seguro, seguro que lo recibiremos con brazos abiertos. Así es. ¿Eh? Muy bien pues en estos actos y en todas estas actividades nos encontraremos. Y nos Hombre, no falles, y... ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Y nada, agradeceros el que os hayáis acercado, atendiendo la, la, la solicitud del equipo comunitario, y Ajá. lo dicho, pues, todo que bien. ojalá todo el mundo se anime y, y colabore y disfrute sí. de su barrio. Igualmente, muchas es gracias. gracias pues. es que yo yo soy... aquí.